Eh, pues estoy muy despistado. Creo que este mes no va a haber estrenos críticos. Uh, ¿Quizá el mes que viene? Es que estoy obsesionado con esto de doblar chorradas. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Fíjate en mi perro nuevo. Vale, voy a verlo. ¡Espera! No hay ningún perro. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! aguanto más sin desnudarme. Mucho más a gusto. ¿Dónde va a parar? Y esta será su misión si decide aceptarla. Ahora le diríamos que se destruirá el mensaje, pero no nos queda presupuesto, así que haga los honores, por favor. Gracias. Como, Como todos, todos sabéis, sabéis soy, soy negro, negro pero... pero... Ah, ah, ah, ah. Me he Me quedado en blanco. blanco. Lo, lo, siento. lo siento. Uno de nosotros cuatro es homosexual y no es el mononillo. Y yo tampoco. Toda la tarde viendo vídeos graciosos de doblaje a través de esta aplicación. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ya no merece ser vivida. Adiós, mundo cruel. Adiós. Tenéis que gritar muy fuerte para espantar a los espíritus. Muy bien, bien hecho. Ya, ya no, no quedan. Fer, ¿no estás un poco obsesionado con Marley? No, Sandra. ¿Has yo... visto cientos vídeos en dos días? Que es... Es... es una aplicación graciosa y haces doblajes y. ¡No me juzgues! Rambo. Rambo. Rambo 5 las blood. Admite que te equivocaste. Sí, si sí, admitir un error propio es muy fácil. Solo hay que tragarse el orgullo, como esta barrita. ¡El orgullo es difícil de tragar! Qué graciosos los doblajes, ¿no? Sí. ¿Hacemos uno dramático? Hola tíos, he traído a mi primo THX 1138, saluda THX. No quiero ser un aguafiestas pero tu primo se puede ir a la puta calle. ¡Ave caesa! te vos de nostra. Tempus fugit. Pero si tú no sabes latín, ¿qué dices? Currículum practicum. Eres el peor de mis hijos. No haces una sola puta cosa bien. Pero yo te quiero. Te quiero fuera de mi vista. Creo que me va a venir la regla. Ah, aquí está.